Para mí la violencia contra las mujeres significa es una manifestación del miedo, del miedo de todas las partes, de la parte que domina a perder pues ese dominio y a través de las leyes, de la religión, incluso de la tradición, es perpetuar ese poder y luego también siempre me, me, se me refleja el miedo de las víctimas a salir de esas situaciones realmente porque tienen muy poco apoyo.